bueno estamos oficialmente en vivo voy a esperar un segundito que me cargue la página de Facebook ya Carlos estamos bien ya nos vemos no, no, no, no, no, no, no, no, si ya nos vimos. En vivo, en vivo, en vivo. Ya me cargó, ya me cargó la página. Ah, ya vi, ya vi tu comentario, Diego. Numeral, en vivo. Bueno, buenas tardes a todos en este nuevo viernes con nuevos entrenamientos. Eh, la idea del entrenamiento de hoy eh, va a ser como una secuencia de todo lo que hemos venido haciendo con las automatizaciones de mail inbox, utilizando el CRM, la asignación de los tags, eh, las automatizaciones con WhatsApp y utilizando nuevamente el chatbot. Pero esta, esta vez vamos a usar el chatbot de una manera diferente. Y no se, lo voy a aplicar, no se lo voy a explicar en este momento, pero para que ustedes vean qué otra cosa se puede hacer con el chatbot que no es un bot. Eso es un dato súper, súper, súper importante que seguro a todos les va a servir cuando crean este tipo de webinars evergreen o por demanda, donde tenemos un webinar pregrabado y también tenemos un chat donde la gente puede escribir en ese chat y hacer sus preguntas. Eh, vamos a revisar quiénes están por aquí. Bueno, primero que todo me acompaña, me acompaña Diego Sánchez y Vladimir Melo nuevamente en este nuevo entrenamiento. La idea es eh, como ustedes ya lo saben, venir todos los viernes traerles unos nuevos tips y unas nuevas estrategias o formas de crear automatizaciones con todas las herramientas que tenemos dentro de Bilberón eh, Tenemos aquí a Susi Guerra, Jorge Pincus desde Cuernavaca, México. Eh, vamos a, a esperar un momentico. Mientras tanto, yo voy a mostrar un segundo de nuevo mi pantalla. Y voy a... ¿Sabes cómo le podríamos llamar, Sergio, a lo que van a ver a continuación? Se le podría poner Webinar Evergreen en vivo. Ya van a saber por qué. Y sí. Eh, Evergreen en vivo, eh, me gusta. Recuerden, recuerden que todos los entrenamientos que estamos dando los viernes van a quedar almacenados dentro de la base de conocimientos en español. Y esa base de conocimientos la encuentran aquí dentro de la plataforma, al lado derecho del logo de Builderol, este librito, dan clic ahí y se abre la base de conocimientos. Dentro de la base de conocimientos, ustedes tienen dos formas de encontrar estos entrenamientos. Una es aquí por la opción de eh, miembros nuevos, entrenamiento de los viernes. Y la otra opción es, yendo hacia abajo, donde está la programación de las reuniones y entrenamientos, van a encontrar también un enlace de ver entrenamientos de los viernes anteriores. Si dan clic ahí, eh, se va a abrir la página de los entrenamientos y aquí, como ustedes pueden ver, ya están los últimos tres viernes. Eh, este viernes, particularmente, la grabación de hoy va a quedar disponible, yo creo que el lunes. Así que eh, tengan un poquito de paciencia y el lunes muy temprano en la mañana tendrán este entrenamiento disponible eh, aquí en la base de conocimientos. Entonces voy a cerrar aquí esto y seguimos viendo a ver quién más llegó. Eh, Luis Montañez llegó, eh, Elena Giraldo. Hola Elena, ¿cómo estás? Paulino Eduardo Santos Chamorro. Bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Entonces, bueno, eh, yo creo que como... Hay varias cositas por hacer. Mejor empezamos de una versión, ¿no? Sí, eh, sí tocarle play. El entrenamiento de hoy básicamente está enfocado a crear o a vender a través de webinar. Todos sabemos que vender a través de webinars es una de las estrategias más poderosas de ventas que existen en el marketing digital eh, porque estamos como jugando con las emociones de las personas y ahí eso genera realmente buenos resultados. Una cosa eh, son los webinars en vivo y otras son los, son los webinars pregrabados, que en este caso la aplicación de webinars que tenemos dentro de Builder nos permite generar dos tipos de webinars. Uno es el, el webinar Evergreen o el otro, el otro es el webinar por demanda. Eh, en este caso nosotros estamos usando uno por demanda, la idea es que la persona llegue a una página de registro generándole un tráfico en, en redes sociales o en Google. Llegue a esta página de registro. A, a, voy a, es más, se lo voy a mostrar aquí cómo está, cómo está el proceso. ¿Ves? En esta página, es la página de registro. Ustedes deben tener aquí un video donde ustedes están vendiendo la idea o invitando a la gente a que se registre para ver el webinar que ustedes van a transmitir con el tema específico o el producto específico que ustedes vayan a vender. Después de este registro, eh, el usuario va a caer en una página de confirmación. La idea de esta página, básicamente aquí es eh, como corroborar o, o tratar de enfatizar más lo que los usuarios van a ver en este webinar y también decirles que deben ir a su correo electrónico porque la invitación al webinar o el botón para ingresar al webinar se va a encontrar dentro de ese correo electrónico. Al darle clic a ese botón para ingresar al correo electrónico, está haciendo prácticamente la confirmación de la lista para que se ejecuten todas las automatizaciones. Y al final, pues después de darle clic a ese botón en el correo electrónico, vamos a llegar aquí a la página del webinar. Recuerden que este es un webinar pregrabado, o sea que tenemos que Tener un video ahí con todo el webinar, nosotros hicimos un ejercicio donde creamos eh, usuarios fantasma, eh, creamos etiquetas, creamos banners y creamos un botón de oferta en un tiempo muy específico. En este caso, el ejercicio que hicimos es con un video de la aplicación de e-learning. Este video dura alrededor de 2 minutos 40 y programamos todo para que al, a los 2 minutos se presente la oferta en el caso de un webinar normal donde ustedes tengan pregrabado toda una presentación, ustedes deben calcular estos tiempos, porque si el webinar dura más o menos una hora la idea es que ustedes los últimos 15 minutos o 20 minutos se dediquen a vender, en ese momento ustedes deben configurar las diferentes opciones de mostrar la oferta como les dije, los tags, los banners eh, y los botones en el chat adicionalmente agregamos un panel oculto que como lo pueden ver aquí, se activa exactamente a los dos minutos también para que no solamente el webinar esté mostrando la oferta, sino también eh, tengamos la posibilidad de generar otro medio de publicación de la oferta. Entonces voy a, a cerrar estas páginas. Eh, y la idea en este, eh, en este momento es hacer la prueba, ¿no, Diego? Vamos, vamos a, a probar. Vamos a ver si quieren que probemos todo esto que hemos realizado porque eh, seguramente van a llevarse una gran sorpresa. Entonces, coloquemos ahí en el chat en vivo, numeral en vivo y vamos a ponerle play a este. A esta prueba, a esta No Como que se emocionen como nosotros cuando se den cuenta del poder de lo que vamos a ver hoy. Exacto, entonces aquí sigue llegando gente, llegó Rodolfo Biosca, llegó Marilule, hola Marilule, Maribel Zambrano, Susi Guerra está otra vez colocando fueguitos. Eh, sí, realmente cuando se den cuenta cuál es eh, ese ingrediente adicional que le metimos a todo esto, porque si analizan hoy... Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con otros ejemplos anteriores. Estamos usando Chita, por supuesto, para crear los embudos. Estamos usando el CRM que nos va a ayudar a asignar los tags para que se ejecuten las diferentes automatizaciones. Eh, vamos a usar el chatbot, pero ojo, no como bot, eso es importante. Eh, y estamos usando sí, sí, sí. Mailbot 5.0 para hacer el... Yo creo, que, yo creo que ni, ni, ni, ninguno ha visto el chatbot sino solo como bot, pero no lo Yo creo que ni siquiera ninguno lo ha visto como lo vamos a ver hoy. ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es cierto. O sea, la verdad, la verdad, la verdad es que vuelvo y recalco que solamente cacharreando las aplicaciones se da uno cuenta el potencial que tienen y este, esta nueva funcionalidad para configurarla en un webinar evergreen o por demanda, realmente es increíble. Entonces, se van a dar cuenta de que estamos hablando en unos momentos. Vamos a hacer la prueba y yo voy a dividir la pantalla en dos para que podamos ver eh, en tiempo real poder. lo que sucede <risas> cuando estamos eh, interactuando en ese webinar. Entonces, voy a abrir la página del ahí, webinar. Ahí en el chat. Evergreen en vivo, eso, eso suena como, eh, como que son contrarias, ¿no? Porque una cosa es Evergreen, otra cosa es en vivo. Wey. Coloquen numeral Aquí Evergreen pongo, en vivo. Eh, Vamos a ver cómo ah, bueno, se puede hacer hay una cosa, un Evergreen en vivo, super. Hay una cosa importante que deben tener en cuenta, acuérdense que a mí se me ha pasado un par de veces y es cada vez que ustedes vayan a utilizar la automatización con WhatsApp, tienen que venir y verificar que la automatización, que el WhatsApp sigue conectado. Ah, me estaba pasando seguido que se me estaba desconectando del teléfono que tengo conectado a mi WhatsApp. Eh, en este caso yo tengo un teléfono diferente al mío, al personal, y encontré que hay formas de desactivarle ciertas cosas para que el WhatsApp nunca se desconecte y de esa manera no se desconecte de la automatización. Entonces, eso, si tienen Android, busquen en, en YouTube videos de cómo... Eh, cómo evadir o cómo eh, solucionar el problema de que su WhatsApp se desconecte de WhatsApp web y ahí van a encontrar varios videos donde van a poder desactivar esas opciones de su teléfono. Eh, entonces voy a volver otra vez aquí a la página. Y entonces, bueno, aquí tengo la página de registro que es donde caería nuestro prospecto después de ver una publicidad de nosotros en redes sociales o cualquier otro tipo de cosas, eh, eh, el ejercicio lo hicimos con esta página, una página, de ejemplo, que yo tengo ahí en mi Facebook. Eh, y aquí les vamos a mostrar ciertas cositas que, se, que fueron necesarias de configuración en las páginas de Facebook para poder hacer que este ejercicio funcionara. Eh, entonces, bueno, voy a registrar aquí mis datos con un correo que aún no tengo allá en la, en, en la lista. Voy a aquí Sergio solamente, voy a poner Estados Unidos y mi número de teléfono. Entonces aquí me voy a registrar al webinar ahí en, en la página de confirmación, como les digo, ahí, ahí son mensajes de lo que se debe hacer. Revisar el correo, darle clic al botón para acceder al webinar, preparar lápiz y papel para estar pendiente de la presentación. Eh, en este video lo que les digo es un video eh, confirmando por qué la gente, o resaltando por qué la gente no debe perderse tu webinar. Entonces voy a ir a abrir mi correo electrónico, mmm, no sé dónde están, por cierto. Nos vamos registrando también. Eh, en esa dale. página, eh, en esa página me... de confirmación, eh, también pueden aprovecharla para añadir a las personas algún grupo de WhatsApp, si quieren también. Y sobre todo, eh, tratar de que la persona se vea el webinar sí o sí, eh, aumentar más la curiosidad, decirle que se, se pare tanto tiempo porque va a estar, bueno, ese es el momento de que las personas necesitan, ustedes necesitan cauti, cautivar la atención y que de verdad vayan a ver el webinar. Un tip, tip en eso, Dieguito, un tip en eso es que, y que yo siempre hago algún video así de, de indoctrinación, como lo que estamos hablando, que es como el preparatorio a lo que es el webinar. Yo siempre en los primeros 10 segundos me aseguro de explicarle con mis palabras rápidamente de qué se va a tratar toda la hora, 40 minutos, ¿vale? Eso es un gancho, lo que hice digo eso, cuando tú de entrada empiezas, hola, ¿cómo estás? Sí, aquí te saluda eh, Vladimir Melo y tal, pero te si pones a dar vueltas y a los 40 minutos que empiezas a ver de qué va a tratar el contenido del video, pues la gente se va a aburrir y en menos de un segundo la gente se va a salir. Entonces, de una vez, es como con toda la energía entrar, darle a la gente siempre la bienvenida, pero una vez decirle, hoy descubrirás tal cosa, así que quédate hasta el final, y de una vez así, en los primeros 10 segundos, ya tú enganchas la atención, eh, y eso es otra, es algo muy importante, ¿no? tú una pregunta, porque yo sé que hay muchos de pronto que a lo mejor son nuevos y no están, no están muy familiarizados con todo lo de los webinars. Para que nos expliques qué es un webinar Evergreen, ¿sí? Y qué es un webinar eh, bajo demanda, porque de pronto muchos no van a entender hoy eh, y les suena raro, a los que sí saben les va a sonar raro Evergreen en vivo, porque pues sabemos ya eh, qué es lo que parte tuya, tú nos vas a contar qué es, cuál es la diferencia entre esos dos tipos de webinar que se pueden montar. Sí, eh, bueno, el webinar Evergreen es un webinar que eh, está funcionando todo el tiempo en automático, pero tiene una particularidad y es que se programa en un día, en una fecha específica, fecha, día y hora. ¿sí? Entonces podemos programar un webinar todos los martes a las 7, todos los jueves a las 7, todos los sábados a las 7. Eso es un webinar que está siempre eh, funcionando en automático y tiene una fecha específica. El webinar por demanda también es un webinar evergreen, ¿sí? porque también está funcionando todo el tiempo, pero a diferencia de, de lo que les acabo de explicar, el webinar por demanda no tiene una, un calendario, no tiene un día y no tiene una hora específica. En el momento en que la persona se registra al, en el formulario, ya puede ver el webinar de forma inmediata. Entonces, esa es la, la diferencia entre esos dos conceptos. En este momento, se está haciendo la prueba con un webinar por demanda. ese Evergreen también, pero no es programado, sino por demanda. Con la particularidad de que en la página de, de confirmación o adoctrinamiento no estamos poniendo un botón de acceso al webinar. ¿Para qué? Para que la gente obligatoriamente abra su correo y venga y le dé clic al botón que le va a dar acceso al webinar, pero también nos va a permitir eh, confirmar su correo a la lista. Entonces, yo le voy a dar clic aquí al correo, como lo vieron, y automáticamente me está abriendo la página del de webinar. Voy a cerrar esta anterior de aquí y voy a entrar al webinar. Eso que acabo de mostrarles, Sergio, es muy interesante. Porque es una forma de confirmar el correo, de simular una confirmación de correo aprovechando el webinar. Ahora, la otra cosa que queríamos mostrarle y realmente es eh, la interacción con los usuarios que llegan a ese webinar. Recuerden que este webinar es pregrabado. No, no hay nadie eh, poniendo la atención a quienes están entrando, a quienes están viendo el webinar sino es algo que está ahí funcionando solito, las 24 horas del día. Pero miren lo genial de esto que encontramos con la integración del bot. Nosotros tenemos aquí un, un, unos usuarios fantasma, como se dan cuenta aquí, el chat empezó a funcionar. Eh, saludos, todo el mundo al principio está dando sus saludos. Pero miren lo que está pasando. Cuando alguien escribe algo, miren, mira acaba, acaba de colocar saludos en vivo. miren en mi página de Facebook se activa el Messenger donde me está mostrando el mensaje que Vladimir me lo escribió en ese momento en el webinar. Para que se den aquí cuenta que no grabado Sergio. Eh, para eh, que se den cuenta que no les ha grabado, voy a escribir webinar Evergreen. Aquí van a ver ustedes mi página, mire soy Sergio Cadena y voy a mandar el mensaje eh, viernes 22 de octubre. Uy, de octubre, perdón de octubre, y voy a mandar el mensaje, y aquí está, mire, aquí está, ustedes pueden ver que, eh, voy a quitar esto aquí más para abajo, aquí está, mire Sergio escribió, <ríe> viernes 22 de octubre, soy Sergio Cadena, es en tiempo real, imagínense esto, imagínense en esto, ustedes poder responder las preguntas de las personas que están viendo un webinar pregrabado, y poder responderles en tiempo real, como si el webinar realmente fuera en vivo. Ahora miren Fantástico. lo otro que le hablé. Se creó un botón de compra de la oferta a los dos minutos. Pero ¿qué pasa? Estos botones de aquí abajo que se crean sobre el chat, a veces las aplicaciones o las, las extensiones de Chrome bloquean estos eh, anuncios. Entonces, ¿qué Ajá. hicimos? Usamos el video hosting para agregar ese mismo botón de la oferta dentro del video. Ahora no, hay de todo, lo ¿no? hicimos. Y adicionalmente, creamos este banner aquí arriba, eh, también que le direcciona la oferta. En este momento, estos tres enlaces, eh, o tres botones, o tres eh, eh, llamados a la acción, están enviando a la página de planes de Bilderol. Porque en este momento, esa es la idea. Estamos vendiendo cursos y estamos vendiendo nuestro e-learning de Bilderol en este webinar, en el ejemplo que nosotros hicimos. Ahora, cuando el webinar se termina, se configuró que automáticamente lo reenvíe sí o sí a la página de la oferta, que en este caso es la página de los planes de Bilderol. Eh, voy a Genial. devolverme aquí para volver a entrar y ustedes se den cuenta que no solamente estoy recibiendo mensajes aquí en el, en el Messenger, también, si yo le escribo, hola Vladimir, hoy bienvenido, bienvenido hoy viernes 22 de octubre. Ojo, des en cuenta, yo lo estoy escribiendo en el Messenger de Facebook. Le wow. digo enviar mensaje. Y miren, aquí está, uh. en el chat del webinar. Ya tenemos, hola Vladimir, bienvenido hoy viernes octubre de octubre. Genial. Esa interacción realmente le ha puesto que la mayoría de los que estábamos aquí no tenían ni idea de que <risa> esto podía hacerse. <risa> o sea, Sergio, Sergio, o sea que si yo puedo dejar todo montado, automatizado y grabado, pregrabado, me puedo ir de vacaciones y mientras yo estoy por allá comiéndome algo en el celular, puedo estar contestando al Messenger, al webinar que está viendo la gente en vivo y lo van a sentir cual. en vivo porque yo lo voy a estar contestando en vivo así se ha grabado ¿Cuántos, cuántos prospectos no se pierden en ese webinar porque de pronto hicieron una pregunta en el chat y, y por allá un mes después de lo, que, lo que quiso saber qué genial es que estés donde te... quién se va de vacaciones quién se va a una cita de negocios quién se va al supermercado o a la universidad sin el celular con el Facebook y el Messenger funcionando entre sí. Nadie. Así que ustedes pueden dejar su negocio, su webinar funcionando, vendiendo todos los días, las 24 horas del día, 7 días de la semana, y contestando todas las preguntas que cualquier prospecto que llegó a ver ese webinar tiene y está haciendo dentro del chat, contestándolos en tiempo. Pues real. Es súper impresionante, Sergio. Porque imagínate, no, el... realmente estamos contestando y hablándole a la gente en el momento que necesitamos contestarle y es en el momento en que él tiene una duda para saber si toma acción o no. O sea, ese es el momento donde yo necesito escribirle a alguien y obviamente a través de esta integración es genial porque lo que toca decir, yo me aseguro que en el momento en que la persona debe tomar la decisión, yo en vivo le estoy respondiendo su inquietud. Y, y no tengo que estar Hoy. con la pantalla, el chat ahí abierta todo el tiempo y pegado todo el día al computador esperando que alguien lo vea y se confirme. Eso no hay es... Otra cosa, chicos. piense cómo si nos ponemos del lado del, del espectador, el que está detrás de la pantalla, cómo una persona se puede dar cuenta de que lo que está viendo es un video grabado cuando le están contestando las preguntas en vivo. Exacto. O sea, es demanda, pero en vivo. Exacto. ¿Cómo me doy? Si yo estoy en un webinar y hago una pregunta y me la contestan a mí con mi propio nombre, yo ¿cómo voy a saber que lo que estoy viendo no es en un en vivo? Si me están contestando mis preguntas. Entonces, esto tiene un poder impresionante. Porque Hay que tenemos... pensar sabe qué van a pensar Sergio? Están ahí para mí todo el tiempo. De Al verdad cual. si van a creer. Ahí sí con eso, lo que tú dices, cuando responden así, ya a la persona no le queda la menor duda de que sí es en vivo, pero no es en vivo en el fondo. Por eso es Evergreen en vivo. ¡Qué genial! Yo no sé, yo no sé a cuántos les parece que esto es una idea, dirían por ahí, una ideota, grandototota, para poder sacarle el mayor provecho a una de las herramientas de Builderall que ha sido, digamos, eh, que no se ha sabido utilizar correctamente. Porque es, la herramienta de webinar de Builderall es eh, especial para esto que les estamos enseñando. No, es que si ustedes la comparan con las que hay en el mercado, para este tema de eh, webinar de Evergreen, no tenemos nada que envidiarle a otras herramientas. La herramienta de Builderall funciona para, para webinars Evergreen perfecto, funciona excelente. Y con esa integración del chatbot, de puedes responder las preguntas en Messenger muchísimo mejor. Eso es algo que lo tenemos dentro de Builderall y que hay que aprovecharlo, porque los webinars venden muy bien y si son en vivo, pues muchísimo mejor. Lo que tienes que tener claro es solamente tener, obviamente, tu Messenger instalado a la aplicación. Es, obviamente, sabemos que la, todo lo tenemos, pero siempre es bueno la aclaración, así como lo que Sergio aclara de que hay que asegurarse de que tengamos conectado el celular, el WhatsApp, al, al mensajero de Builder de WhatsApp. Sí, eso es clave. Ahora, una cosa que se me olvidó comentarles y es que eh, en, el, en el embudo, los tiempos que se configuraron de la oferta, al momento de salir el botón de la oferta, tanto en el banner, tanto en, en, en el chat, el botón que sale en el chat y la etiqueta que sale insertada dentro del video, también se corrió una automatización y la idea es que en ese preciso momento, a los dos minutos o a los 40 minutos de su webinar donde ustedes van a presentar la oferta, eh, se dispare una, una, una automatización con WhatsApp donde también le haga... Ya me llegó... Un, mensaje de la oferta. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, mira, aquí esto es un mensaje de Me llegó, Sergio, WhatsApp, me llegó en WhatsApp. Dice, Sergio, ah, esto es otra cosa. A los mensajes instantáneos de WhatsApp también se le pueden poner etiquetas del mailing boss. Entonces, Sergio, no puedes perder esta super oferta, aplicación de Ailer e de más 45 herramientas de marketing por solo 79 dólares. Cómprala ya y aquí está el enlace para llevarme a la página de planes en el caso de ustedes, a la página de su oferta. <ríe> Este, este mensaje se disparó, como les dije, al mismo tiempo en el que vimos los botones de, eh, Fantástico. de la oferta en el webinar. O sea, Sergio, eh, estamos es combinando, algo... o sea, estamos combinando, Sergio, lo que ya hemos visto en los viernes pasado, estamos ahora agregando este otro ingrediente explosivo. O sea, le estamos agregando ahí sin darnos cuenta con el disparo del WhatsApp y todas las etiquetas de CRM, el mail box y sus mensajes de, de workflow, etcétera. O sea, mírense, cuando ustedes realmente se dedican a, a jugar con las herramientas, hasta dónde pueden llegar el nivel de personalización y de automatización, porque es que ese es el poder que tenemos con todas estas herramientas. Pero como bien dijo ese, eh, Diego hace un rato, no le hemos sacado el provecho realmente a lo que tenemos ahí. Y ahí es donde realmente, pues para eso sabemos estos entrenamientos, porque, digámoslo, nosotros en la, en la práctica y todo, nos hemos puesto a cacharrar y a aprender y sabemos que muchas personas, de pronto, porque no han cacharreado, les falta entender esto. Y es súper importante que empecemos, no más con este tema de los webinars, configurándolos de esta manera. Ustedes van a tener, pero, un, una, hemos dicho, un impulso grandísimo a la hora de vender cualquier producto, un coaching, una, un, un programa, lo que tengan. Eso es genial. No más con esto, si digamos que no dispares el WhatsApp, ya con esto, cuando alguien entra a ver a tu webinar, ya empieza a llegar al messenger, Hola, aquí estoy conectado. Porque tú de pronto haces un llamado a la acción en, los, en el primer minuto del video y le dices a la gente, escríbanme en el chat, hola, ¿de dónde se escriben? Y tú llegas y dices, ah, mira, me están escribiendo, hola, estoy desde Medellín, ay, esta persona está viendo mi webinar. Entonces, ¿qué haces tú de una vez? Empiezas, uy, tengo un posible cliente que en este momento está viendo la grabación. Entonces, ya tú te, te prestas atención al, al Messenger, porque sabes que a los 30, 40 minutos de que recibiste ese mensaje, ya estás haciendo el mismo cierre a través del webinar grabado que tienes. Pero las respuestas sí las estás dando de una vez, en vivo, para terminar de solucionar pues las inquietudes que tenga la persona eso está, wow a ver, coloquen ahí eh, Me llega. Me jueguito, llega, jueguito voy wow. a mostrar no qué se hizo. Sobre, sobre el tema del CRM y del mailing voice, pues no, no vamos a ahondar mucho porque pues eso ya lo vimos las semanas pasadas pero igual quiero que vean lo que se hizo en la página principal, pues, obviamente no hay ningún tag. El usuario aún no se ha registrado. Solamente ahí va a, a, a poner sus datos en el formulario. Pero después de registrarlo, sí, va a llegar a esta página de confirmación. Y aquí en esta página de confirmación, para saber que se registró, pues, le vamos a poner un tag de registro. Y en la página de la transmisión del webinar, asignamos dos tags. Uno con, con la palabra webinar para saber que llegó ahí. Y la página el, y el tag de oferta se le activa exactamente a los dos minutos. O sea, eso quiere decir que para que esta persona hubiera recibido el tag de la oferta es porque se quedó en el webinar hasta los dos minutos. En el caso de ustedes o en el caso de cualquier webinar, hasta los 40 minutos, 45 minutos, dependiendo del momento en el que ustedes vayan a presentar la oferta. Eh, ¿Cómo se hizo esto? Pues realmente muy fácil. Eso ustedes ya lo vieron. Se pone página visitada, eh, la página anterior y se asigna un tag sin acción. Este se, se configuró para los dos minutos, que es en el momento donde se activó la oferta. En el caso de un webinar normal, se colocará 40 o 45 minutos de acuerdo al momento en el que ustedes presenten la oferta en ese webinar pregrabado. Y el otro tag sí al, a un segundo, porque apenas llega a la página, lo estamos taggeando. Voy a cerrar esta página ahí y eso es básicamente lo que hace. Y si nos damos cuenta aquí en la llegada de los leads, mira, aquí están las pruebas que hicimos. Eh, tenemos aquí todos los tags que se recibieron durante todo el proceso. En el caso de este usuario, pues llegó, creó el lead, eh, actualizó la lista, le asignó el tag, llegó a la página del broadcast, se le asignó el tag del broadcast y después de dos minutos se le asignó el tag de la oferta. Eso fue básicamente lo que se hizo aquí. Ahora voy a mostrarles qué hicimos en el, en el mailing bus. En el mailing bus simplemente pues, creamos una lista eh, que sea eh, configurada con teléfono para que puedan activarse los mensajes instantáneos de WhatsApp. Y ahí lo que hicimos fue crear eh, lo mismo, un flujo donde, eh, donde dijimos que se disparara al recibir el tag oferta se disparada una acción que era que enviar ese mensaje de WhatsApp. Entonces, aquí aparte de que dentro del webinar le estamos ya hablando de la oferta, le estamos mostrando los botones de compra, recibimos un mensaje de WhatsApp como este. Fantástico. En el que en el que la persona está recibiendo por un lado externo al webinar un mensaje donde se le está diciendo no se pierda dicho, eh, no este momento para comprar esa super oferta. O sea, recuerden que esto es pregrabado y ellos están recibiendo aquí un mensaje de WhatsApp como si estuvieran en vivo. Así que es, realmente la estrategia como tal es súper buena para aplicar en este tipo de webinars. O sea que por pues, si acaso se le cerró la página, se le apagó el internet y lo que sea y se le fue todo, la, perdió el webinar y no lo vio o lo que sea. Ya tienen en WhatsApp mensaje para que le vaya y termine la compra. Eso no es apto para cardíacos. De verdad, chicos, eh... no es apto para cardíacos. Uno ve un mensaje, te está viendo un webinar y, y cuando llega el momento de la oferta, le llega un WhatsApp. Uy, no, uno hasta asusta de darle eso. Muy bueno. Wow. Muy bueno. Ahora mira, ya tiene todo. Que escape el link? Entonces, eh, bueno, eso, eso fue lo que hicimos con CRM. Eso fue lo que hicimos con el mailing box. Y ahora vamos a ver lo que se... Ah, bueno, aquí en el, en el video hosting, nosotros cargamos el video y lo que hicimos fue aquí agregarle un, un tag al video. Aquí ustedes pueden entrar y aquí pueden ver que nosotros le agregamos este botón eh, en la posición. Ustedes pueden ubicar el botón donde lo deseen, de acuerdo aquí en la página y, eh, y cuadrarle el tiempo en segundos. Nosotros lo hicimos en dos minutos, entonces lo configuramos en 120 segundos. Y listo, eso fue todo lo que hicimos aquí en el, en el, en el video hosting para que se activara ese botón directamente en el video. Ahí sí no hay ninguna extensión de bloqueo de publicidad que lo vaya a bloquear. Eh, y por otro lado, fue la conexión que hicimos usando el chatbot para conectar el Messenger de Facebook con el chat del webinar. Eh, para hacer eso, voy a abrir la aplicación del chatbot. Y aquí, bueno, pues por obvias razones, pues tenemos que tener conectada la página. Eh, y aquí hay una opción que se llama integraciones. Entonces, eh, para saber lo que hay que hacer, voy a dar clic aquí en crear nueva integración. Dale, don Diego. Eh, Listo. Entonces, chicos, miren, cuando ustedes primero deben conectar la página, ¿sí? A, al chat de Facebook y ahí solamente le van a colocar el nombre de la integración. Debajo van a escoger eh, lo que es el nuevo webinar. Recuerden que hay dos versiones, pero eh, vamos a escoger la nuevo Webinar, nuevo webinar. sí. Y finalmente, abajo, después de haber conectado la página, recuerden, es un paso previo, ahí les va a aparecer la lista de todas las páginas que tengan conectadas en el chatbot. Entonces, ahí eligen la página y después van a darle clic al botón azulito que dice Send Messenger. Les debe aparecer a ustedes la, eh, la imagen de su cuenta de, de Facebook. Si no les aparece... Entonces, tienen que ir a la página de Facebook y enviar un mensaje desde su cuenta personal. Tienen que, desde allí, interactúan con su cuenta personal, le envían un mensaje a la página y ya después vuelven acá a, a, a, a que les conecte el, el chatbot allí. Ahí le envían un mensaje con su cuenta personal y después ya en el chatbot, Ustedes le dan clic otra vez ahí en Send Messenger y el botoncito azul se va a cambiar por eh, la imagen de perfil que ustedes tengan en Facebook. Una vez suceda eso, ya el permiso está habilitado, le dan clic en Enviar. Y cuando ya le den clic en Enviar, el sistema del chatbot de Facebook les va a generar una llave de integración. Es esa es aquí que tenemos ahí. Es ahí ya nos aseguramos de que con esa llave esto solo funciona para el webinar. Entonces, esa llave nos sirve específicamente para ponerla en el webinar de, de bilderol Entonces, ahora sí, vamos al, a la, al webinar. El webinar que hicimos en este momento es un webinar por demanda. Es el más fácil de, de crear. ¿sí? Eh, simplemente damos clic en la parte de... Ahí le ponemos un nombre arriba y en la parte de contenido... Ahí está el nombre, le ponemos el nombre. Y en la parte de contenido, debajo de en la categoría de chat, ¿sí? vamos a poner el, el, la key de integración del chatbot. Ahí está. El, ahí se activa, en el, ahí, se, ahí en text chat, Sergio lo habilitó y por eso está mostrando todas estas opciones. Ajá. Tienen que darle clic a la flechita, dice mostrar opciones, más opciones y ahí les va a aparecer eh, el resto de opciones debajo de la aquí le van a colocar el nombre con el que quieren que la persona se identifique en el chat del webinar si ¿Sí? ustedes le pueden colocar ahí su nombre entonces van a res eh, cuando responden en el webinar cuando ustedes responden en el messenger y aparece la respuesta en el webinar va a aparecer con el nombre que ustedes coloquen allí Super. o sea este estamos configurando es como un usuario el usuario de dentro del chat del webinar es lo que estamos configurando Exacto. El operador esta llave. en teoría está contestando los mensajes desde, desde el Messenger. Fantástico. Desde el Messenger. Súper es, sencillo. Ese, ahí, ahí lo que hace es redireccionar. Todo, todas las preguntas que hagan las personas en vivo, ¿no? Todas las, persona, las preguntas que hagan las personas en vivo, él las va a redireccionar a ese chat eh, que conectamos ahí. Ustedes las reciben en el Messenger, contestan en el Messenger, en el celular, y él va a mandar esa respuesta al webinar en ese momento entonces aquí hay una cosa que deben tener en cuenta y es que en la página de Facebook en la página de Facebook ustedes deben ir aquí a la opción de configuraciones y aquí en mensajería avanzada aquí en mensajería avanzada ustedes van a encontrar eh, estas opciones un poco de opciones ahí pero tienen que asegurar generalmente está esta por defecto que es responder parcialmente de forma automática, ahí hay que colocarla que se responda que responda a todas de forma automática. O sea, esta opción debe estar activa para que el Messenger haga esa interacción de recibir y poder enviar los mensajes que ustedes escriben a través de ese de ese Messenger. Hay otra cosa que se me olvidó mencionarles aquí y es que cuando reciben mensajes aquí en el, en, el, en, el, en el Messenger, aquí se muestra el nombre del webinar desde donde está viniendo ese mensaje. Ustedes puede, pueden tener muchos webinars activos eh, por demanda, vendiendo Super. diferentes productos, pero aquí ustedes van a poder identificar de qué webinar está viniendo esa pregunta. No, que es súper clave porque si ustedes tienen dos o sí. tres se volverían locos porque no saben qué están qué es lo que están vendiendo. No, y o terrible. Qué están respondiendo específicamente. Maínez, usted escriba, ¿De dónde me está escribiendo? ¿Cómo es que dónde me está escribiendo? No, en cambio con esto no. Tú ya sabes exactamente dónde te están escribiendo. Y no puedes, ya no vas a salir con una respuesta toda como que tú eres el que está desubicado en, del mapa. No, ahí súper bien eso porque. La herramienta hace la integración muy bien hecha y hace de excelente asistente virtual, porque si tú miras un asistente virtual muy bueno, que en tiempo real a ti te está enviando la información completa que tú necesitas saber para poder contestar directo a la necesidad de lo que te están preguntando. ¡Súper! Entonces, pues, en este orden de ideas, ¿qué hicimos? Creamos un embudo común y corriente. ¿De dónde lo creamos? De las plantillas que encontramos en Chita de Webinars. Escogimos uno cualquiera. Eh, ustedes pueden modificarlo, van a colocar eh, los puntos eh, importantes de su webinar. Importante que los tres videos sean videos muy buenos donde ustedes realmente puedan convencer a sus prospectos de comprar sus productos. El webinar pues, es la presentación total de todo lo que están vendiendo. Y lo más interesante de todo esto es que todos sabíamos que podíamos crear webinars de Berlin o por demanda y dejarlos vendiendo, pero realmente Detrás de toda la estructura, ¿teníamos una actualización de este tipo? Yo creo que no. Yo creo que estas automatizaciones hasta ahora estamos empezando a tenerlas en cuenta y a ver realmente el potencial que nos está ofreciendo Builderall con esas, esas integraciones. Porque no es simplemente construir un embudo de ventas, es ver cómo detrás de toda la estructura haya una automatización que esté generando ese interés por parte del cliente con correos electrónicos, usando mensajería de texto, usando mensajería de WhatsApp, eh, usando el chatbot como chatbot, como lo vimos la semana pasada, o usando el chatbot como puente para conectar nuestro chat del webinar con nuestro messenger y poder responder en tiempo real todas las preguntas que cualquier prospecto está teniendo al momento de estar viendo su webinar. Eso. Realmente es increíble y les aseguro que, que no en cualquier parte van a poder crear este tipo de integraciones. De hecho, buscando los temas para el entrenamiento de hoy que llevar la misma secuencia con lo que veníamos haciendo, nos encontramos con esta perlita, pues realmente Diego fue el que la vio. Eh, uh, y nos pareció bravo, Diego. increíble porque tanto que estamos metidos en la, en la plataforma haciendo una cosa y otra. Y realmente yo personalmente no tenía ni idea que esto existía. Bueno, hoy se lo traemos a ustedes para que ustedes sepan que existe y que pueden empezar a crear este tipo de webinars para vender sus productos y atender a sus clientes en tiempo real con un webinar pregrabado. Eh, yo creo que a este momento podríamos empezar a atender preguntas. Aquí, tengo, sí. o, Aquí o, ya o tengo una cero, pregunta cero, cero, que están preguntando. Es lo que, Diego, Vladimir, ¿se nos pasó algo de lo que hablamos eh, ¿O no? Creo que está no, ya, ya lo otro es... Sí, ya lo otro es configuraciones del webinar habituales. Eh, y nada más. Ya yo creo que la, la parte fuerte es eso, de esa integración con el Messenger, que es lo que la hace diferente, ¿no? Si nosotros... Yo no sé, pero no sé si la, la, la competencia, vamos a hablar de competencia, nos permita responder preguntas de webinar en pregrabados. ¿En vivo? No, no lo sé, pero... Eso no lo nosotros hay. Nosotros ya lo tenemos. Yo no sé. Es que... Yo no lo he visto. No, eso lo no nosotros... la... o sea, uno puede crear un o fantasma. Eso sí lo he visto en varias herramientas sí. que hacen webinars, igual que las de Bilder, pero que respondan específicamente. Y aquí una vez responde una pregunta que está haciendo Cayo Sosa, que dice que si puedes responder una pregunta específica. Claro que sí. Si alguien está viendo tu webinar en demanda, o sea, grabado, en vivo y te pregunta, a ti te llega la respuesta de una vez la pregunta que te está haciendo al messenger personal y tú ahí mismo le respondes. Y allá en el webinar se publica tu respuesta, o sea que ese usuario va a ver la respuesta que tú le estás dando en vivo. ¿sí? Entonces eso ya de una vez para él va a quedar como que esto no está grabado, esto sí es en vivo porque Cayo Sosa me está respondiendo de una vez lo que le estoy preguntando y me está saliendo aquí en el chat la respuesta. Entonces mira que ahí es donde viene el poder de esta integración bueno, Dieguito, gracias, gracias porque su merced es, es un crack, sabe mucho de este webinar y todas estas herramientas eh, y que gracias a esa curiosidad, mira, que aquí ya tenemos un entrenamiento muy poderoso para darle un nuevo uso a la herramienta de chatbot de Messenger junto con el webinar. Eso es espectacular. Bueno, yo creo que vamos a decir eh, otras preguntitas por ahí en el, en, el, en el chat, porque esto está muy bueno, les cuento. Bueno, no sé si queden preguntas con esa explicación tan detallada sabemos cómo configurar el el chat y el mes y el mes en el Facebook, no, pero bueno, a ver qué preguntas tenemos ahí. No, también pueden colocar ahí en el chat. Bueno, que cómo, cómo ven esto que les, es que no sé si alcanzan a, a dimensionar la el poder de lo que les estamos explicando hoy. Que se les ocurre que se les ocurre que pueden hacer ahora ya pueden vender 24 horas al día, es más uno puede tener a una, si ya tengo muchos webinars, puedo tener una persona que me esté respondiendo las preguntas en el Messenger ahí. ¿Ah? Y estar eh, funcionando todos los webinars en vivo. Eduardo pregunta que si se puede usar el formulario del webinar. Eh, para webinars evergreen sí, pueden usar el formulario del webinar. El, el, el tipo de webinar por demanda, sí deben usar el formulario de email marketing. Eh, Super. aquí dice Lorenzo, Anderson, Esta es la verdadera eh, hostia, los ingresos pasivos. Anderson pregunta, lo otro es que si tengo ayudantes en mi página de Facebook podríamos responder varios, solamente puedes conectar un solo Messenger, así que tú decides quién, el, el, el, qué usuario va a conectar, qué usuario o qué cuenta de Facebook vas a conectar a ese Messenger, solamente un usuario de Messenger. Eh... Claro está Sergio, claro está Sergio que ahí ya que haces esa pregunta, si tú en tu página de Facebook tienes varios administradores de la página, siempre, siempre van a todos a recibir en el Messenger de parte de esa página las respuestas, entonces hay que, si quieres que o sea, alguien maneje el mismo chat de una página de Facebook, tienes que tener varios administradores, si tienes solo uno, pues solamente esa persona le van a llegar desde el Messenger las burbujitas de lo que están escribiendo eso es súper importante, porque ahí para responder a esa pregunta, es uno solo, como acaba de decir Sergio, es una sola página, pero si esa página tiene administradores, pues todos van a poder ver el, el chat de Messenger de esa página, para que puedan ver las respuestas que están dando ya el webinar, o, o así sea, que estén directo a ese fanpage. Entonces, eso es bueno, ese dato, buena pregunta, pero claro, de que hayan administradores, eh, a ese, esos administradores de esa página pueden responder. Mm. No veo más preguntas. Aquí hay otra. ¿El formulario del webinar. Dice Eduardo, Sergio. Ven, eh, yo, yo le respondo a Eduardo. Dice: en el Evergreen se puede usar el formulario del webinar y cómo confirma el correo. Eh, hay que entender dos cositas, chicos, aquí que a veces puede generar confusión. En el webinar de cuando se programa una fecha, ese webinar sí se le puede configurar un formulario, pero ese formulario es del webinar. ¿sí? El formulario de Mailing Boss es distinto. Ahora, que el webinar puede añadir a un usuario a la lista de Mailing Boss, sí, la puede añadir, pero no, no, no, es el, no, no estamos hablando de, una, de un mismo formulario. O sea, si ustedes le dicen en, en el webinar con el formulario del webinar, que es necesario confirmar el correo para poder entrar al webinar, el webinar les va a mandar una confirmación al correo. El webinar, ¿sí? Pero ojo con esto, porque si ustedes activan la confirmación del correo en el webinar y, a, y además lo añaden a una lista de Mailing Boss, el webinar va a pedir confirmación. Pero cuando el usuario llega a la lista, si la lista es doble opt-in, mail inbox también va a pedir confirmación son dos son dos cosas diferentes el formulario del webinar se utiliza para enviar los recordatorios que tiene programados el webinar recuerden que el webinar también es capaz de enviar emails sí con los recordatorios del evento para eso se utiliza ese formulario para que esos recordatorios se puedan disparar ya el mailing box es diferente. No sé si, si me entienden hasta ahí. En el caso de que quieran tenerlo, tanto en el webinar como en mailing box, lo recomendable es que el mailing box sea de eh, opt-in único y el webinar lo, le active la, la opción de confirmar correo. No, genial. Eh, Marilu le pregunta que si por, y si por alguna razón no estás disponible para contestar en tiempo real, que si quedan los mensajes, los, las preguntas en el Messenger claro todos los mensajes van a quedar ahí en, en, en tu Messenger, como cuando alguien te escribe a WhatsApp o, o generalmente en el Messenger. Uno nunca borra los mensajes de esas conversaciones. Crea como, queda creado como un chat nuevo dentro de Messenger. Exacto. Lo ideal, eh, obviamente, con este tipo de integración es que sea para que contestemos en vivo. Pero igual ahí sí, como dice Sergio, es verdad, los, ahí quedan los, los chats. Pues, vuelvo y digo, esta estrategia funciona Siempre y cuando, eh, obviamente tú también en tu webinar hagas llamados a la acción, ¿no? Pues ya con esto es muy ideal poder hacer llamados a la acción. Entonces, que tú le digas, por ejemplo, déjame tus preguntas de una vez acá y algunas las vamos a responder. Si haces un llamado a la acción así, entonces ahí es donde este tipo de integración cobra mucho poder porque las personas ya, en, aunque la grabación tú les estás diciendo que es en las preguntas, a ti te llegas en el día y hora exacto donde la vio, la, las preguntas y las respondes. y Entonces, también es, es súper importante tener en cuenta de que hay que poner llamados a la acción en tu, en tu webinar grabado, pues para que las personas también cuando escriban eh, sea con preguntas que tú ya estás dispuesto a responder, ¿no? Mira, aquí Anderson eh, nos dice algo muy interesante y es, me dieron muy buenas ideas para varios negocios. Esa es la idea de estos entrenamientos. ¡Bravo! Por eso estos entrenamientos no están enfocados a aprender a manejar una herramienta. Los traeremos más adelante pero estos entrenamientos están enfocados, es a que ustedes aprendan a cómo automatizar sus procesos dentro de bilderol cómo integrar las diferentes herramientas y cómo aprovechar esas automatizaciones e integraciones para captar más prospectos, para que ese, esa relación de cliente-vendedor sea mucho más directa y más confiable, generen confianza con la gente. Esa es la idea de estos entrenamientos. Si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado ya de varias automatizaciones en, ca en cada uno de estos viernes y hoy, pues, la verdad que eh, es algo que, que yo sé que más de una persona de, que está viendo este webinar lo necesitaba desde hace mucho tiempo. Ya por eso valió la pena, ¿sí o no, Diego? <ríe> que sí, claro. uno ya diga, uy, me dieron idea nueva, ya valió la pena el esfuerzo que también nosotros hacemos para que ustedes tengan eh, entrenamientos muy buenos para que puedan sacarle provecho a todas las herramientas que hay en la plataforma. Excelente. Súper. Más bien, sabes, cuando lo hagas, no olvides colocarlo en la comunidad. Oigan, mira, probé esto y mira cómo está yendo. No lo olvides hacer porque eso también inspira a otros que están empezando a que también puedan eh, hacerlo lo mismo. Sí, la idea de todo esto es que pongamos en práctica. Súper. Eh, todo se puede. Sí. María un tenemos buen punto. Y dice, claro, porque si alguien está viendo el webinar, en España, a una hora totalmente diferente en la que estamos bien nosotros durmiendo, pues obviamente no va a haber nadie ahí que, que esté contestando esos mensajes. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que eh, los invito a que pues vean nuevamente el entrenamiento. Miren, eh, obviamente no explicamos muy bien cada uno de los pasos. Eh, todos los pasos y configuraciones de cada una de las herramientas están en los diferentes tutoriales que hay dentro de la base de conocimientos. Este Particularmente esta configuración de las integraciones, no estoy seguro si está ahí, y si no está, la semana entrante lo van a tener ahí, entre lunes y martes tendrán ese video tutorial agregado a los entrenamientos o tutoriales de la parte de chatbot. Así que, eh, pues nada, más preguntas. ¿Ustedes vieron alguna otra pregunta, muchachos? Yo bien, también les voy a dar una, una sugerencia ya para terminar también. Si igual quieren que hagan ese tipo de automatizaciones, ya sabemos que quién es el experto en webinars, Diego, entonces cualquier cosa, ahí oh. también, si quieren hacerlo, pues ya, eso sí, pueden describirle a cualquiera, a cualquiera del equipo para que se les ayude, obviamente, ya saben que eso incluye como un coaching que se les ayude, pero pues, vuelvo y digo, aquí estamos dándolo para que el que lo quiera hacer, lo haga, pero si sale de pronto alguien que quiere que se le ayude, pues, Aquí tenemos a los expertos para que lo hagan. Entonces ya eso sí lo cuadran con cualquiera. Pero buenísimo porque mira que estamos dándole, mejor dicho, si quieren tener una, tienen una idea de negocio, si quieren lanzarla, lo pueden hacer. Ustedes mismos o aprovechar todo lo que tenemos aquí en la comunidad para que se apalanquen y lo lleven adelante. Bueno, yo creo que es eh, todo. Con, es cierto, lo que dice Marilula y lo que dice Eduardo es muy cierto. Somos una, una comunidad bastante grande. Eh, hay mucha gente dispuesta a ayudar, mucha gente dispuesta a enseñar. Así que los invito a que se apalanquen con la gente del grupo, pregunten dentro del grupo. Hay mucha gente que está dispuesta a dar la mano. Yo estoy muy pendiente del grupo también. Eh, personas que me escriben directamente, eh, con mucho gusto yo les, les pregunto y los oriento en dónde poder encontrar las diferentes informaciones o tutoriales. Eh, hay muchas cosas que pueden encontrar. Dentro del grupo y sobre todo en la base de conocimientos porque ya tenemos todo actualizado en español. Entonces pues, pues nada, ya con esto terminamos y, y vamos a dejar ese, ese embudo, el embudo ahí pues realmente si ustedes lo quieren lo vamos a poner ahí, vamos a poner el enlace para que ustedes lo descarguen, pero básicamente ese embudo lo que hicimos fue simplemente ir a Chita y agregar una página, coger una plantilla de webinars y agregar una a una. Eso fue lo que hicimos, no hicimos nada especial, no hubo un diseño eh, extremadamente elaborado, si se dieron cuenta simplemente era un mensaje sencillo, eh, así que ustedes mismos pueden crear esos embudos en cualquier momento apoyándose de la cantidad de plantillas que hay de diferentes tipos dentro de Chita. Así que, si lo desean, pues listo, vamos a colocar el. Botón y con ahí, este entrenamiento. Lo ¿no? Descargar sin ningún problema. Eh, lo importante, realmente, no es el embudo. El embudo es lo más fácil de hacer. Tienen que aprender es cómo funcionan las diferentes automatizaciones e integraciones que están detrás de ese funcionamiento de ese embudo. Entonces, pues nada. Eh, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente viendo este nuevo entrenamiento. Eh, les aseguro que el próximo lunes. Muy temprano en la mañana vamos a tener este nuevo entrenamiento publicado en la página de la Base de Conocimientos en Español. Gracias a Diego y a Vladimir por su tiempo y por ayudarnos aquí eh, con algunos tips adicionales para toda la comunidad. Eh, y pues nos seguimos viendo aquí en las reuniones, nos seguimos viendo en el grupo de Facebook. No se olviden de cacharrear mucho cada una de las herramientas porque hay demasiado potencial dentro de Binderol. Uh, así es. Entonces Yo creo que sí, Builder nos lo va si no nos lleva los Osmos primero a, al espacio, nos va a llevar eh, Builder, pero alguno de los dos. Así, <risa> así que primero nos Builder. despedimos de ustedes. Eh, que ¡Chao! tengan un excelente fin de semana. Chao, eh, chao. Chao. Saludos. Chao, chao.